Mi nombre es Claudia Vargas. egresé en el 2018 en el Centenario de la Reforma Universitaria. La década comenzó con un dictador de nuevo en el banquillo. ¿A qué cerca? Esta vez para, para recibir y cumplir una condena por los fusilados y fusiladas de San Martín. Entre ellos y ellas quienes fueron nuestros primeros estudiantes, José Pucheta, el Gordo Verón, el Chicato Mosé, el Paco Mautuco. Y después, en otros juicios, habría justicia por Ana Villanueva, por Adriana Helspan, por Julia Broca. Eran conquistas de justicia que podíamos contarle al mundo porque la comunicación se hacía viral, circular y mundial. Y también instantánea y fugaz, porque ya nada escapa al frenesí de las pantallas y las redes. En ese tiempo de explosión comunicativa, por fin se cumplió con el sueño de ser Facultad de Ciencias de la Comunicación. Mientras tanto, la historia nos empujaba a defender esos tiempos de cambio que esparcieron semillas de igualdad por Latinoamérica vientos conjurados por esos brujos que siempre piensan en volver y de tanto en tanto vuelven destruyen y matan pero las alicias volvieron a encender los candiles y fueron lo mejor de esa década de mareas verdes y violetas de arco iris que denunciaban y enfrentaron violencias, prejuicios y desigualdades patriarcales para conquistar derechos y libertades para todos y alerta que camina la lucha feminista y transfeminista por esta América Latina, donde no se puede comprar mi alegría, ni mis dolores, ni el viento, ni la lluvia, ni se puede comprar el sol. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta con tu clima soy una fábrica de humo, no te obra cafecina para tu consumo, frente del frío, en el mío de verano, el amor, el Dios, tengo mis dientes para cuando me sonrío, la nieve que matilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado por peyote, un trago de pulque para cantar con los cochotes. todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azucarito, la altura que sofoca, su la mola de mi boca, Bajando coca. Yo soy todos los santos que cuidan Este pueblo no se ahoga con marullos y si se adumba yo lo reconstruyo. Tampoco me está miedo cuando te miro para que te recuerdes que me ha regido. Me un poco en el Gracias.